El otro tema es, Honguito Guá no tiene contrato con Roche. Honguito está brillando, está brillando de mala manera. Continúa la novela que ha provocado la salida del personaje conocido como Honguito Guá de la órbita del exponente urbano. Rochi RD, en una entrevista del programa Los Focas Radio Show de Santiago Matías, reveló que dejó al artista debido al grupo de que les rodea, que no fue por Rochi, sino por los Guaremate. Y que no tiene ningún contrato con él. Sin embargo, Santiago Matías anunció que Honguito Guá, al ser menor de edad y no haber tenido la presencia de un padre o tutor, su contrato es nulo. Sin embargo, Rochi en su Instagram dijo que él es el creador del nombre. En otras publicaciones, ha dicho que está triste por la traición que según Dios le han hecho y que tiene un contrato de cinco años con su compañía. Señores. Bueno, lo mejor que un guito fue hizo fue hizo, porque se fue... Kiko se acicaló, se fue el y se acicaló, se fue yo, Mermelo, se acicaló. entonces, en la, en la alcaldía esa no hay progreso, porque no hay nada más es Roche que brilla pero porque Roche dice que traiciones, una publicación le dijo que le dijo a un Guito que la libre, así que se quería ir. ¿no? a un Guito, le hicieron, le hicieron un malo corre le entran a Galleta y ellos se quedan igualitos, el Chamaquito no tiene culpa de eso, a sí lo vamos a defender porque él dijo algo que es verdad, bueno no sé si es verdad, pero si fue, hicieron mal en la alcaldía él, él dijo que le agradece mucho a Rochi porque lo sacó de ser delivery a andar con él y que le daban su dinero, está bien, pero es que él quiere salir a flote. Entonces, los lambones no lo dejan. No lo dejan, los malos sí. coritas, o Waldo Calle, fe eh, eh, Ricky y ese coro que tiene Rochi, no lo dejaban adelantar. Si sí. le compraban unos tenis al pobre honguito, había problemas. Había problemas. Ya no Yo compré todo hijito entiende no. Entonces cuando, eh, prepárense eh, cuando Prepárense para un Honguito, honguito privado. habla en la entrevista con alofoque de que él, tu, él tiene una pareja o tuvo una pareja, no se sabe, que les regaló cosas y ellos, y ellos los de la alcaldía, se quedaron con ellos. O sea, una cosa sorprendente. Y esta situación, ¿verdad?, entre Honguito y entre Honguito y Rochi, pues ha provocado una guerra o <coughs> continúa verdad o, otro, otro capítulo de la guerra entre santiago matías y roche rd porque durante toda la tarde se han, se, han, se la pasaron tirándose entre los dos que si había eh, contrato, contrato, contrato que si tú quieres sacarme a mí si, me, si te quieres hacer dinero conmigo o sea una cosa de verdad terrible entre ellos dos no, increíble. No, no está bien. Ese muchacho va a progresar ahora en ese equipo ganador. El coro de la maldad. El coro de la que maldad. A... Eh, claro, porque es que ahí que están los frutos. Esperen a un guito en el privado. Y para Miami, montándose en el Bugatti de Life, que eso es lo que le espera. Tú hay que entre ese coro. No, y hay <risa> progreso porque a lo foco, eh, la plataforma dura para usted ya, sí, ya. Para ustedes pegar. Pero anotarme ahí también. Entiendo? Entonces, en, en un. Es un live que hizo... el eh, Que está en todas las canciones, Secky Vicini, sí. Que sí. está en todas, que no tiene Miguel una del sola. En todas, está Secky Bicini. En todas las que Con features. Chucky Deleuade, y, ¿Quién te va a escribir canciones? En, lo, en ese equipo lo que más... Hay, no, el no equipo. le oigan. Eh, todo en el equipo, si él se dice... Es malo, fue que dice una canción para un guito en, en Instagram. y Para que tú veas un millón Seteta, de canciones. 700. Mantienes. No me despayó, la tenga. Tiene que... Eh, no, porque tú sabes lo que pasa, que el que se rodea de un artista pegado, aquí hay eh, también... Voy a hacer un paréntesis, hay artistas que están pegados, que tienen un corita, que tienen dos seguridad, que lo que le pagan son mil pesos por fiesta y es, mil quinientos pesos. Y un mil mil mil músico, mil. un DJ, le pagan dos mil pesos y la gente cree, no, que se está pegado porque anda con fulano. Mentira, son dos mil, mil quinientos pesos, visto por estos ojos. A un seguridad que tiene que estar ahí parado todo el tiempo, hay mil pesos una noche y sí, la cena. La gente piensa, no, hay seguridad que anda con ahí para ir para bajar, la ¿Eh? gente ve la falacia en las la redes, falacia, pero no ve sí, la realidad. Entonces, sí. Hay pocos artistas que ayudan a los que están atrás. Poco. Y ese uno de, uno de ellos ha sido el Alfa. Veo que está Kiko. Kiko está que, que se despiste en la nube. Para que tenga una idea. Tú pues entiendes. Y, y mira, mira Kiko. Y mira Habla también. Eh, eh, mira el Alfa. Tiene Habla, que es la mano derecha. Tiene el Pinto, también, que se lo llevó de barrio. Sí. Jefe Seguridad, los seguridad son de... ¿eh? Entonces debemos progresar todo el mundo. No es que usted guarde mate mínimo y ya va a salir unos videos y ya no, también tiene familia. <música>